Hola, soy Víctor Cártez, de Tiva. Hoy, aquí en Campus Party, lanzamos la nueva versión de Bims, nuestro software de gestión de inteligencia de negocios. Y no hubiese imaginado un mejor auditorio, porque aquí, hoy en Campus Party, están reunidas todas las comunidades tecnológicas del sector académico, empresarial, e incluso científico Lo que se vio hoy en Paraguay no tuvo precedentes. Tuvo un verdadero honor formar parte de esto. El desarrollo tecnológico en Paraguay está creciendo de una manera exponencial y todo lo que se está creando en este país a nivel de tecnología está hoy aquí, en Campus Party.